Bueno mis amigos de JL Car Audio, enchulamos su carro, quiero mostrarles este sistema que instalamos en un Kia Picanto. El radio tipo original, el que tenía se dañó, y lo reemplazamos por un Android. Quedó todo trabajando originales, original, los mandos al timón, y todo quedó full full. Hicimos también reemplazo de parlantes y quedó sonando espectacular. original ahora los interesados se pueden comunicar conmigo chao chao jl car audio enchulamos tu carro